Una relación sana, al fin y al cabo, es una relación tranquila. Un refugio emocional, podríamos decir. ¿Puede haber conflictos? Sí. Pero los conflictos son una oportunidad para comunicar, para expresarnos y para que la relación evolucione, no para enfrentarnos. Las, los conflictos son una oportunidad para seguir demostrando que somos un equipo y que los problemas, aunque sean de la relación propiamente dicha, los podemos afrontar, pero como un equipo. Que encuentro apoyo en mi pareja que hay respeto, que hay confianza, que estoy tranquilo o tranquila, que pueden haber problemas en la vida, por supuesto, pero en lo que respecta a la relación, no tengo la sensación de que penda de un hilo constantemente, sino que tengo un apoyo seguro, tengo una seguridad y una estabilidad emocional dentro de esa relación. Que paso tiempo de calidad con mi pareja, que trabajamos la comunicación y nos esforzamos para poder trabajarla de una manera correcta.